Eh, en estos momentos no tenemos indicación, nada más sabemos que la nave venía del norte hacia el sur a una velocidad alta cuando chocó con las piedras y en ese momento la nave tomó vuelo hacia arriba y cayó boca arriba y eso termina, ahí es donde terminó la nave. Bueno, en estos momentos, como digo, no tenemos indicaciones que con y Loga estaban involucrado en esto. Eso va a estar determinado un tiempo después con la oficina del Medical Examiner. Eh, algo bien severo, no solamente para la comunidad, no solamente para los que le gustan y le aman el béisbol, eh, pero le mandamos el pésimo a la familia de Fernández, también a todas las familias que perdieron un hijo hoy, un en vano, un cuñado es un familiar y a todas las personas que han conocido y han tenido parte con el señor Fernández, que ha sido una clave en la comunidad de los otros, como se ha portado él y tanto que ha dado para atrás, es un, una, una pérdida trágica, es lo único que se puede declarar hoy, eh, eh, es bien severo el accidente y es algo trágico, bien trágico.